Martes a las 11 de la noche, El Espejo refleja la decimosexta muestra internacional documental. Un especial de dos capítulos donde conversamos con sus organizadores y compartimos obras destacadas de cine realidad. Porque la vida es cine. El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.